Y vos, sí, sí, sí. Se van. Hasta aquí, ¿me dejo entender? Pregunto, hasta aquí. Mejor, buenas, me tardes. Eh, buenas tardes. Buenas eh, tardes. Buenas tardes, doctor. Justo estoy levantando la mano. Doctor, ¿podría repetir esa parte en la que eh, está hablando acerca de la contrastación ya. exactamente? Eh, usted habló acerca de un porcentaje que... O, o. Por eso cuando, cuando hacemos nuestras preguntas, salen de sus indicadores, ¿cierto? Y a esas preguntas guardan relación con sus variables o sus dimensiones. Entonces, hacer las preguntas no es fácil, pues. es otro rompecabezas. Por eso las preguntas tienen que tener el visto bueno. Se llama juicio de experto. El experto dirá, muy bien, ok. Debe dar el visto bueno. O también se llama validación del juicio de experto. Entonces el experto... Una, una pregunta al respecto, ya que está mencionando el juicio de experto. O sea, ¿El juicio de experto un, un experto o son varios expertos que califican? No, eh, son tres. Son eh, tres. Son tres. Mínimo, son tres. ¿no? mínimo tres. Mínimo no. tres. Sí, deben tener era. grado de maestría o doctorado. Claro. Pero deben conocer de investigación. Yo he escuchado que esos, esos, eh, los que dan la validación, aparte del grado, tiene que ser experto en la materia, o sea, conocer el tema. Claro. Porque es por eso. Son, porque son definiciones, de esas preguntas y las dimensiones tienen que estar familiarizado, ¿no? el, el tema. El el claro, tema. El tema. En esa investigación eso ese, ya desarrollado, porque para conocer esas dimensiones. Claro, ¿no? cuando ya esté, ¿no? cuando usted ya hizo sus bases teóricas, ¿Sí? ahora para... Llegar a conclusiones y sugerencias usted tiene que aplicar su instrumento claro. para obtener datos es decir tiene que aplicar su cuestionario puede ser una entrevista y entonces hay que elaborar las preguntas pues y allí también tiene que usted precisar cuál es su población y cuál es su muestra Si sí, es cierto que para para que sea más contundente, se puede decir, claro. la data, ¿no? Eh, si bien es cierto, nosotros vamos a dirigir una, una, a, una, a, una, a una muestra determinada de cuánto estamos hablando, doctor, ¿no? Para que sea más contundente, ¿Sí? ¿En primer lugar yo recomiendo mínimo 20 preguntas? Bien. Mínimo. Delica. Ya, pues, una ¿Fuego? pregunta... Una pregunta, 20 preguntas, pero ese, es, pero ese es antes de entrar al juicio de experto, porque el juicio de experto se supongo que va a eliminar preguntas porque. Claro, no, pero usted ya hizo sus no. preguntas, ¿cierto? Yeah. Y luego se las la de... va a mostrar. El experto yeah. le dirá, ok, muy bien, o corrige aquí. Yeah. Pero ya usted debe tener las listas. Claro, el juicio de experto, que... o el experto lo que va a hacer es chequear. Chequear. Yeah. Es... Esas preguntas. Si hay el... que corregir, se corrige. Oh. Si están bien estructuradas, le dirá, aplíquelas. Si no, hay unas que las eliminan, ¿cierto, doctor? También las ¿No? puede eliminar. Por eso siempre hay que hacer un poquito más porque siempre van a suprimir algunas, ¿no? Claro, que es que las preguntas 20. no, es que las preguntas no se hacen porque, claro. porque tengo mi imaginación, no, las preguntas salen, ojo, deben guardar relación con sus dimensiones y sus indicadores. Sí. Si usted me pone dimensiones e indicadores, y luego en las preguntas, yo no veo las dimensiones, indicadores ni variables, están mal elaboradas. Claro, exacto. ¿No? Para Bien. eso usted hizo ya su matriz, para Bien. eso ya hizo sus indicadores y dimensiones. Pero luego voy a ver las preguntas y no guardan relación con, con eso. Bien. No sirven, pues, las cambio. Por Bien. eso Bien. las preguntas guardan relación con sus variables, Bien. con sus dimensiones e indicadores. Gracias. Gracias. Bien. Bien. Continuamos. Doctor, Mire. me quedo doctor, eh, una Doctor, dos cositas. Primero, que todavía falt, faltaría que eh, usted dijo que iba a volver a decir con relación a cuáles... Y me perdí un ratito. El que tiene el, o el que no tiene hipótesis. Pero mi pregunta es, doctor... Eh, Usted siempre habla de que el trabajo lo va a revisar con turnitín, turnitín, no turnitín. sé, cómo dice, ¿sí? turnitín. Turnitín. programa antiplagio. Sí. El, el turnitín. No es lo mismo que la contrastación, más o menos. Son cosas distintas, no, ¿verdad? No, interpretar. Me pueden salir 15, me pueden salir 12 o las páginas que me salgan, pero las tengo que interpretar pretarojo ¿correcto? Doctor. y significa que ya acabé mi trabajo en el caso de ustedes estamos solo en proyecto no en tesis y lo que yo estoy hablando y dije es eso se hace en tesis ¿y el turnitín? igual el porque, porque usted igual el turnitín sí se aplica al proyecto y a la tesis Ahí. ¿por qué? Porque se supone que usted acabó esta semana su trabajo. ¿Cómo sé yo si su trabajo es confiable o viable? ¿Cómo sé yo si usted no ha copiado lo que dice un autor o ha copiado una página de otra página? Lo paso por el programa. El programa va a, va a detectar. Claro, pero no, de dice... hecho, que va a, va a, como estoy citando autores, van a ver eh, lo que dice el autor, lo voy a copiar. No, y mi comentario no, yo no he abajo. dicho que lo copie. O sea, yo voy a poner lo que no dice lo el autor y voy a comentar abajo de lo que dice el autor. Pero veces... no va a copiar todo. No, no, no pero no abajo hay. Hay un comentario. Pero, comentario, pero no, hay un no lo copio. copie, ojo. Exacto. Escriba, parte, solo parte. De, si un autor tiene, por ejemplo, un párrafo de 10 líneas, ¿va a copiar usted las 10 líneas de ese párrafo? No, doctor. Solo cinco. No, pues. No, se copia. cinco. Se Solo escribe. Cinco. Tampoco se copia. Se escribe. Ah, no, claro. Pero copiar. lo cita no según lo Alvarado a... Mirza. Voy a... voy ah, claro, es que usted me dice. Es que usted me dice, lo, a... es que me dice, lo, a... lo copio, ¿no? Copiar no, no, no. es me, okay. me refiero a escribir, ah, o sea, lo que dice eso. Eso. el autor, no exactamente lo que dice el autor. A la que estoy citando. Lo cita, la, lo pone esto. entre comillas. Okay, no, claro, y luego dice, claro. en mi opinión, le hace un comentario a lo que dice ese autor. Claro. Okay, Así el trabajo sí pasa limpio. ¿Se da cuenta? Ese es oh, otra cosa? Me expresé mal en todo caso, no, no claro, me refería un poco poquito. No Te ese... bueno. no, no, no. dijo un expresidente. <ríe> Candidato a presidente y dueño de, de cinco universidades. Ah. No es copio, es plagio. No, no, no, plata, plata, plata como cancha. No, plata como cancha. Mi título de la maestría, del doctorado, lo ha uh -huh. firmado el rey en España. Es el único. Sí, Doctor, el hombre es feliz cuando encuentra la felicidad. Ah, interesante, doctor. Oiga, pero miren, doctor. pero miren, ojo, ojo, la Universidad César Vallejo, yo le tengo mucho respeto, como a todas las universidades, pero hay muchas universidades que se destacan porque tienen tesis. Averigüen qué universidades tienen tesis, trabajo de investigación publicado. ¿Y qué universidades no tienen trabajo de investigación? La nuestra se preocupa mucho por investigación. Por eso le digo, no, no se copia. Por eso le digo, la universidad que busca su autonomía, su creatividad, su imaginación. Si usted me va a poner parte de lo que dice un autor, hágale un comentario, una claro. presentación. Claro. Da cuenta? Eso es creatividad, imaginación. La universidad rechaza parafraseo. La universidad rechaza copia. Por eso hay que citar, pero no cite todo o no ponga todo lo que dice el doctor, solo parte. Y luego hágale un comentario. Ya, doctor. Ya, doctor. Lo otro cuenta? era, doctor. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Lo otro era el trabajo de investigación. ¿Cuál es el que no lleva hipótesis? Cualitativo. Ya, según la teoría, la hipótesis cualitativa. No lleva hipótesis. Ojo. La tesis cualitativa no lleva hipótesis. Pero aparecen en el constructo. Ojo. En el desarrollo. Cuando es necesario. Van a ir apareciendo. Y hay que ponerle. Me dejo entender. Cuando sí. inicia el trabajo. No puede llevar hipótesis. Pero conforme va de esa hipótesis. ¿Me entendió? Con un ejemplo se lo entendería mejor, doctor. A ver, de verdad. empiezo un trabajo. Hago mi matriz de consistencia. Los trabajos de investigación cualitativa, por ejemplo, no llevan dimensiones, no llevan indicadores. Las variables se... Llaman categorías. Ojo. Las variables se llaman categorías. Las dimensiones. Se llaman subcategorías. El esquema. Hipótesis entre comillas. Solo si es necesario. Ojo. Solo si es necesario. Por eso. Si no sé un trabajo de investigación cualitativa, mejor no lo hago. Haga usted un trabajo cuantitativo que sí está a su alcance. Las hipótesis, en las investigaciones cualitativas son necesarias durante el desarrollo del trabajo o constructo. Si son necesarias, se deben poner, se deben considerar cuando es necesario. Cuando es, no es necesario, no. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un trabajo cualitativo con documentos. A eso se llama investigación documental. Puedo hacer un trabajo cualitativo cuando es histórico, comparativo, hermenéutico, jurídico. Son otros tipos de investigación. Y los trabajos cualitativos pueden demorar uno, dos, tres, otro, quizás cinco años. Entonces, ¿cuál es lo más viable? Lo más próximo, lo más rápido, cuantitativo. Si usted domina un enfoque cualitativo, hágalo. Si no lo domina, le aconsejo que mejor no lo haga porque se va a envejecer. Se va a jubilar y recién estará terminando su trabajo de investigación. Gracias, doctor. Gracias por, por asustarnos más, doctor. No, no lo asusto. Realista. Es lo que yo siempre le digo. Cuando elija un tema, elija usted un tema que domine o no. ¿Para qué elegir un tema que no domine? Y después cuando sustente, allí viene el problema. Elija un tema que usted domine. Doctor, pero en el camino me parece que un trabajo cuantitativo a lo mejor se vuelve cualitativo. Por ejemplo, si pedimos Muy estadísticas, complicado. no, no. Guillermo, permíteme, por favor. Si pedimos por ejemplo. Estadísticas, ¿no? Estoy de ecología, ¿no? Si es que hago eh, estadísticas, eh, comienzo a averiguar cuánta, el, cuál es el porcentaje de personas que hicieron tal cosa, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Esa es una forma de que se vuelva, o sea, en algún momento, por error, uno puede convertir su trabajo en cuantitativo cualitativo, o no. Tendrías que adecuarlo a un esquema. Así es, todos los trabajos, si un, no, todos los no trabajos se hacen en función a un esquema, sí. para eso la universidad le da un esquema, no podemos salirnos del esquema. Si no nos perdimos totalmente claro. como institución. Entonces no vale <risa> ese trabajo, pues, porque la universidad le va a decir, a ver, quiero ver su esquema. El que sabe de metodología de inmediato se va a dar cuenta si es el esquema de la universidad o no. Y entonces, si usted, reitero, si domina cualitativo, hágalo. Si domina cuantitativo, hágalo. Sí, sí, Elija eso. un tema que domine. Es lo que siempre... Por ejemplo, temas nuevos que tengan aportes teóricos, doctrinarios. Por ejemplo, la colaboración eficaz. Para muchos hay vacíos legales. ¿Por qué hay vacíos legales? Porque al colaborador eficaz no se le brinda la debida protección. Se filtra la información. Se filtra sus datos. Y muchas veces desaparecen, pues porque están haciendo frente al crimen organizado. Y entonces muchos dicen, hay que cambiar, ojo, hay que cambiar, hay que agregar un artículo, un inciso, para proteger a los colaboradores eficaces. Y tienen razón. Entonces, cuando hago una propuesta, se llama investigación propositiva, porque estoy proponiendo una alternativa de solución para la mejora de la colaboración eficaz. Es igual. Por ejemplo, en los casos de violencia familiar. Se deja a la víctima en abandono. Y entonces, el esposo o el cónyuge vuelve a agredir a la víctima. ¿Y qué pasó entonces con las medidas de protección? Por eso para muchos, las medidas preventivas en los casos de violencia familiar deben tener mayor contenido, deben ser más efectivas. ¿Por qué? Porque quien tiene que proteger? Es el efectivo policial. Es el efectivo policial quien debe dar su reporte, pero sabemos muy bien que no cumple con su trabajo por diversos motivos. Falta logística, falta metodología de repente el comando les asigna otras funciones y no les da prioridad a la protección frente a la vulnerabilidad. Entonces, cuando hago esos tipos de trabajo y digo, hay que cambiar la norma, hay que cambiar la ley, hay que hacer un nuevo inciso, son trabajos propositivos. Voy a proponer cambios, incisos o propuesta en algún artículo, en el Código Penal, familiar, civil, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la importancia de los trabajos. Hay que definirlo eso en el capítulo que se llama metodología. Y en el capítulo de la metodología es allí donde debemos precisar el enfoque, el tipo, el nivel, el diseño, la población, la muestra, el instrumento de procesamiento y recojo de información. Debo formular mis hipótesis. Continuamos. Por eso la hipótesis es una idea o es un supuesto. Es mi punto de partida de un hecho o un fenómeno, como el que acabo de explicar. La hipótesis permiten el inicio del proceso de la información sobre determinados o sucesos o acontecimientos. En derecho tenemos mucho. Colaboración eficaz, violencia familiar, pericias psicológicas, por ejemplo. Cuando hay violencia familiar. ¿Y quién se preocupa por el estado psíquico-mental de la víctima? El abogado defensor, la familia lo solicita... Solicita una pericia psicológica para ver los efectos o la magnitud de las lesiones psicológicas. Lo hace el fiscal, lo hace el Poder Judicial, lo hace un profesional, un especial en el tema, un psicólogo. Pero el psicólogo solo emite un informe pericial. ¿Y qué hacen muchos abogados? Dicen... Solicito el acta del informe pericial. No, no hay acta. Solo hay informe. Entonces también hay un vacío. Hay un vacío. No hay acta. El médico lo que hace es hacer un informe. Cuando una niña es víctima de violencia social, este, sexual, ¿qué hace el médico legista? Certifica, ¿cierto? Mediante un parte médico, el estado de la niña pero también esa niña debe ser sometido a un proceso psicológico y bueno el judicial que requiere el ministerio público de profesionales expertos en la materia así se han dado muchos casos hubo un caso un médico ¿Certificó violación? ¿Qué hace el abogado defensor? El abogado defensor solicitó como parte del proceso al médico que firmó y dijo o certificó que había violación. Le pregunta. Que que es que país, Marina, no, tu audio, por, no, por no, favor. No, los jóvenes, los universitarios, los obreros. ahí los... ¿Es en serio, por favor? Sí. Deben apagar su audio, si no, las de dejar mudas. ¿Ya? Y termino de explicar. Llamó al médico para que sea testigo. Le dice, ¿cuántos años tiene usted? Veinte años tengo de servicio. Ustedes se acuerdan el año tal, aquí tengo el acto, usted firmó, certificó una violación. Sí, yo la firmé. Muy bien, le dice. ¿Cuál es su especialidad? Escuchen, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál es su especialidad? Le dice el médico defensor. No, yo soy de medicina general. Usted no es ginecólogo entonces. No, yo no soy ginecólogo. No es obstreta. ¿Cirujano? No soy cirujano. Si usted es médico, si usted practica la medicina general, ¿cómo usted certificó, sin ser médico especialista, cómo usted certificó una violación? Y le dice... No es que yo lo chequeé las partes íntimas y pude detectar. ¿Y cómo detectó usted? Le pregunta. Bueno, detectó porque en las partes íntimas había rasgos de violación. Le pregunta. Muy bien. ¿Usted tenía conocimientos? ¿Cuántos días de violada tenía la niña? 15, años, 15 días, le dice, 15 días de haber sido violada y usted en 15 días certificó que había violación. Sí, le dice. El doctor le dice, hasta donde yo tengo conocimiento, después de 15 días las heridas se empiezan a cicatrizar. Y por lo tanto, como no era una herida fresca, no pudo certificar. ¿Cómo es que usted certificó la violación? ¿Me entienden o no? La pregunta es, ¿cómo un médico en medicina general, después de 15 días puede certificar una violación? Según el médico especialista que llevó, las partes íntimas se contraen. Pero entonces ya no son rasgos frescos, porque empiezan a cicatrizarse, a cerrarse. Pero él certifica floración. Entonces, encontró rasgos. La pregunta es, ¿cómo pudo certificar floración reciente si ya tenía más de 15 días o 15 días? ¿Ven? Esa es una hipótesis. Esa es una técnica, una estrategia de cómo practicar las hipótesis, no solo en investigación. Por eso las hipótesis son suposiciones, ojo. Suposiciones, supuestos, que eso hay que corroborar. En investigación o en la práctica del derecho penal hay que ser precisos. Bueno, finalmente se demostró pues que ese certificado no era valedero, no era confiable y el proceso llegó a fojas cero. ¿Ven? Por eso hay muchas formas de interpretar la hipótesis. Por eso le decía hipótesis de investigación, no confundir hipótesis específica una, dos o tres con suposiciones, con premisas o ideas o supuestos. Cuando hay un supuesto, a partir de allí empiezo a formular una tesis. Por eso las hipótesis tienen ojo mucho... Asidero. hay mucha teoría, hay mucha doctrina. En el ámbito académico, en el ámbito escolar, en el ámbito de la investigación, las hipótesis son premisas o puntos de partida que se tienen que demostrar, corroborar. Y entonces, las hipótesis en es que los trabajos de investigación son los puntos de partida. Tengo una idea sobre, oiga, quiero trabajar sobre colaboración eficaz. Esa es una hipótesis. Si lo domina, hágalo. Quiero trabajar. Sea psicológico como consecuencia de la violencia familiar. Si lo domina, hágalo. Quiero trabajar sobre crimen organizado. Hágalo. Miren, el crimen organizado. No es nuevo. Lo encontramos en el Código Penal a partir del año 1836, 1861, 1891, 1992, 2004. Se llamaba antes malhechores, pandilla de malhechores. Los integrantes de un grupo delictivo compuesto por tres, cuatro o más personas. Un grupo delictivo para lucrar con objetivos propios. ¿Ven? Por eso debo elegir un tema que yo domine. Por eso las hipótesis son el punto de partida. De acuerdo a ese enfoque, ¿qué tipo de investigación es? Descriptiva correlacionales, las descriptivas me permiten describir hechos, sucesos o acontecimientos, como el que estoy hablando. Un hecho, suceso, acontecimiento que ocurre en el actual contexto es el crimen organizado, es el sicariato, es la colaboración eficaz para combatir al crimen organizado. La violencia contra la mujer, todos esos son hechos. Sucesos o acontecimientos, porque voy a describir esos hechos, sucesos o acontecimientos. Eso constituyen también mis hipótesis. Pero cuando ya estoy en el trabajo en sí, cuando ya definí mi trabajo, entonces allí sí puedo hablar de hipótesis general o hipótesis de investigación. Hipótesis específicas. Entonces hay que estudiar la causa o el efecto de esas hipótesis si son hipótesis explicativas o predictivas propositivas explicativas descriptivas si ¿Sí, Arapa profesor no, un favor proceder un poquito ¿Sí? ¿Ah? Esa. Esa, sí, esa, profe, gracias. Ah, a ver, haga toma. Un ratito, profe, un ratito. Esas PPT usted las va a compartir, ¿verdad, doctor? Claro, sí, sí siempre le envío, todas las semanas. No hay sí. nada que esconder aquí. Ya, sí, profe, mejor. no Siempre las envío. no Mirza. Eh, recordar no, a no, no, no sí, sí, el envío, siempre el envío ya entonces por eso le decía hay muchos tipos de hipótesis hipótesis deductivas hipótesis inductivas cuando hablo de hipótesis deductivas hablo de lo general a lo particular hipótesis inductivas de lo particular a lo general eso es metodología de investigación hay hipótesis correlacionales que es lo que venía explicando para ver si hay relación o contra hipótesis, ¿no? Eso se ve, pero ya en la tesis, ¿hay o no existe relación o correlación entre las, las hipótesis las alternativas? Hipótesis nula. Ojo, H.O., ahí en el puesto de rojo, en los que escuchaban la hipótesis nula es acá, la relación entre dos o más variables. Cuando no existe relación, se llama hipótesis nula, porque así es el resultado de la contrastación de esa hipótesis. Así arrojado. La contrastación, pero es una hipótesis del trabajo. Cuando no existe relación se niega, no. Por eso es aquella que niega la relación entre dos o más variables. Su símbolo es H o la hipótesis nula no se acepta, si no pasa o no se rechaza. Esa Es la terminología. Hipótesis alternativa. Es otro tipo de hipótesis que veíamos en el video. Allí está de rojo. ¿Qué significa? Toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa. Es decir, una respuesta alternativa a la hipótesis nula que se pretende demostrar. Y entonces, son hipótesis alternativas que pueden ser posible solución. Y allí tenemos ejemplo, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas, nula. Alternativa, el índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres, ¿es cierto? pues. Por eso es una hipótesis alternativa. Como se niega que la masa muscular no se asocia con el sexo de las personas, se propone que difiere entre hombres y mujeres la masa muscular por la misma contextura. Eso solo es un ejemplo. Y así vamos a encontrar, ojo, mucho material sobre el tema. Una hipótesis, una proposición que no ha sido corroborada, Cosa significa en la práctica. Tiene que ser demostrada, comprobada, contrastación de hipótesis, se llama. En su, se hace en la tesis, más no en el proyecto. Por eso usted tiene que revisar su esquema. Una hipótesis es una afirmación. Una hipótesis puede ser una negación. La hipótesis es importante en toda investigación científica inductivas, deductivas o analógicas. Analogía. Por analogía se desprende, se demuestra si hay o no hay relación entre estancia Toda hipótesis es importante. Porque toda hipótesis aporta conocimientos. Todas hipótesis son supuestos. Esas teorías tienen que ser demostradas. Las hipótesis. Surgir de la relación entre los hechos o fenómenos. Las hipótesis. Explican los fenómenos cognoscitivos. Teorías verificadas o rechazadas. Existen muchos tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación pueden ser descriptivas o correlacionales. Reitero, descriptivas porque describen hechos, sucesos. Correlacionales porque establecen la correlación entre variables. Hay o no hay correlación. Es significativa, es alta, es media, es baja o no existe relación, es nula, por eso son nulas, por eso son alternativas como propuesta de solución frente a la nulidad de una hipótesis. Y también las hipótesis son estadísticas, porque se pueden demostrar, corroborar, pero estadísticamente, numéricamente, porcentualmente. ¿Ven? El tema de la hipótesis requiere de teoría y doctrina. Por eso elija un tema que usted domine. ¿Para qué me va a poner cinco, seis revisando un trabajo hace años? ¡Pie hipoti! Un momentito, Arapa.